De ...un buen reemplazo de otro tormento, hasta en su casa... <ríe> si casi no hay de almorzar yo vengo de la quebrada me voy cual una guana yo vengo de la quebrada me voy cual una guana me voy a ver a mi zamba me ha dicho don José me voy a ver a mi zamba me ha dicho don José esta cosita buena no se deben de perder esta cosita buena no se debe Cristian Aquiles, Cristian, Tormento aquí y en su casa, golpe al tomayo. ¡Otro tormento! <risa> ¡Ah, te ha poseído! ¡Chapo! Ay, buenas tardes doña Francisca, me voy a retirar Ay, buenas tardes doña Francisca, yo me voy a retirar Cuando me vea de ganchete, ya verá usted, ya verá Cuando me vea de ganchete, ya verá usted, ya verá Cuando me vea del rato, le de neguito Nicolás Cuando te vea del rato, le Nicolás Se va a tomar su cañazo, ya verá usted, ya verá Se va a tomar su cañazo, ya verá usted, ya verá con su Con suito Con cocolo.